Bienvenidos Legión Oxlack a un nuevo video de Evidencias Paranormales Más. El día de hoy vamos a tener un video muy especial y es que se trata de un fenómeno paranormal que no es muy común, el fenómeno de las hadas, ¿creen que existan las hadas? Pues una chica me escribió al correo y me mandó un video de una hada real, al menos eso es lo que ella dice y las imágenes son impresionantes. Primero quiero que escuchen lo que ella me escribió. Hola Oxlack, quisiera compartir contigo y tus seguidores lo que me sucedió en mi estudio. Yo me dedico al mundo del arte. Tengo un estudio en donde, por cuestiones de seguridad, puse un sistema de cámara de alta resolución. Y la primera semana después de instalarlas, me llega una notificación a mi celular de detección de movimiento. Cuando veo la imagen, me llama mucho la atención, pues inmediatamente veo que eso tiene forma humana. Y alas. En el video original se ve rápido el movimiento, sin embargo lo lenticé para entender la forma, y pues resultó tener piernas, brazos, cintura y una cara pequeña. La forma se ve muy definida. Estuvimos mi familia y yo investigando sobre el tema y di con unas páginas que hablan de las hadas como mensajeras de buenas noticias. Sí lo creí. Al día siguiente llegó a mi estudio una persona muy importante que hizo un contrato con mi empresa de arte Y pues desde entonces la vida nos cambió para siempre Sí creo que hay un mundo más allá de lo que podemos comprender Hay cosas mágicas escondidas de nosotros Pero ahí están Vamos a ver este intrigante video El video tiene como duración apenas algunos segundos en donde vemos que en la cámara aparece un objeto volador. Parece ser una especie de humanoide con alas. Aquí, aunque está en cámara lenta, pasa muy rápido. Veamos cómo se le ven las piernas, las manos, incluso la cintura y una pequeña cabeza efectivamente. Y las alas. Esto es realmente impresionante. He visto muchos videos de cámaras de seguridad. Donde supuestamente han grabado hadas. Pero en este caso. Esta imagen es completamente sorprendente. Me parece que es una evidencia muy real. No creo que esté hecha computadora. Ni mucho menos. Ni que hayan falsificado esta supuesta hada. Es claro que el hada o esta... Manifestación Se posó frente a la cámara Y dio un recorrido por la habitación Incluso notamos como cuando se aleja Aparenta desaparecer Es muy raro Véanlo con detenimiento Incluso en la toma que estamos viendo ahora Se alcanza a ver por una milésima de segundo El cuerpo completo Las piernas, las manos, la cintura La cabeza Y las alas Es algo impresionante Sin embargo debo de objetivo ante estas evidencias y lo más cercano a esto sería eh, un insecto, un insecto que al abrir las alas, que al estar volando cerca de la cámara pudiera dar ese mismo efecto, le escribí nuevamente a nuestra amiga Lisa Marte y le dije lo siguiente, muy interesante el video, me gustó mucho, efectivamente se ve como si tuviera extremidades humanas, lo voy a comparar con algunos insectos para descartar esa posibilidad. Pero si fuera uno, debería ser grande y tú te hubieras dado cuenta. ¿Dónde sucedió esto? ¿Hay posibilidad de que en esa área hubiera insectos cerca de la cámara? A lo que ella me contestó. Hola, investigamos por nuestra cuenta, pero no encontramos ningún insecto con esas características. En el estudio nunca hay comida o cosas que puedan atraer a insectos. Tenemos horarios de comida y cerramos. Solo hay lienzos y material de arte, sin embargo esos se encuentran en cajas cerradas o botes con su tapa. En ese estudio yo tenía dos empleadas que se encargaban de la limpieza, ya que por el COVID teníamos que tener el área super limpia. La dueña del local vive arriba y cuando le mostré el video me dijo que ella llegó a ver una cosa así cuando era niña, pero nadie le creyó. Vio el video y lloró de emoción. Como ustedes pueden ver, ella descarta que esto se trate de un insecto, ya que no encontró ninguno de ese tamaño dentro de, del lugar, y aparte no hay insectos en el área. Yo no puedo eh, decir abiertamente que esto sea una hada real, me parece que es un misterio hasta el momento, y lo más cercano es que tendría que ser un insecto, no hay de otra. No es un video editado, no es una animación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que se trate de verdad de una hada? O solamente fue un insecto. Mi nombre es Oxlack Castro y recuerden que me pueden mandar sus evidencias paranormales a mi correo gmail.com o si no también a mi número de WhatsApp que aparecerá en pantalla. Mándenme esas evidencias paranormales y de lo desconocido para que lo analicemos en cada video todos los días. También subo contenido en mis redes sociales como TikTok, Instagram y Facebook. Allá los espero. Nos vemos hasta mañana.